Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Tutor Geek y en esta ocasión tenemos un celular M4 está pidiéndonos la cuenta de Google así que lo vamos a quitar pero si quieres saber cómo quédate aquí que después de la intro comenzamos Y okay, amigos, como les iba diciendo, vamos a quitarle la cuenta de Google a este celular M4. Pero antes que nada, les invito a que me sigan en las redes sociales y que, me, que se suscriban a este canal de Kutowski. Okay, debo mencionar que también sirve para eliminar las cuentas de M4 SS4450 hasta la SS5546. ustedes también funciona para todos esos modelos del SS4450 en adelante hasta la 5546 ok bueno vamos a proceder con el este método vamos a darle el siguiente y una SIM vamos a hacer de no me y vamos a conectarnos a una red de wifi Y estoy conectado a una red Se conectan a una red de wifi Una vez que se conecten Le vamos a dar aquí en agregar otra red Y escribimos cualquier cosa Seleccionamos Todo, los tres puntitos, y le vamos a dar en asistencia. En esta parte, vamos a buscar la aplicación de Chrome. este okay, es kick short Good maker la aplicación se llama kick short cut maker okay, le damos aquí la primera opción Vamos, a que se cargue. Vamos a la versión le vamos a dar en insertar termina la descarga Se nos va a aparecer en la parte de aquí abajo y le vamos a dar en abrir está descargando aquí le vamos a dar en abrir y vamos a instalarlo instalar Ahora lo vamos a ver en abrir Ok, esta opción le vamos a dar en a buscar una que diga Vamos a Ok, vamos a buscar la opción que diga que toque? administrador de cuentas de Google, vamos a darle aquí y vamos a cargar administrador de cuentas de Google. Y okay, una vez estando aquí, le vamos a dar a donde dice ingrese el correo y la contraseña En el administrador cuenta de Google, le vamos a dar clic aquí en pruebe Se lo alcanzaron a ver Ingrese el correo y la contraseña, ok Luego aquí en donde dice pruebe Y okay, aquí aquí la opción que aparezca eh, que liga, pues, eh, acceso al navegador ok, le vamos a dar aquí vamos a dar aceptar ingresamos un correo deben de, deben de tener un correo ahí hecho de prueba voy a ingresar el correo que hice de prueba, okay, ingresamos el correo vamos a ingresar la contraseña, okay, ya hemos ingresado la contraseña esperamos a que se verifique y como ven ya hemos regresado otra vez aquí y le damos en retroceso hacia atrás y aquí podemos reiniciar el celular okay darle en reiniciar vamos a aceptar y el teléfono se va a reiniciar voy a pausar el vídeo para que vea este proceso es un poquito tardado pausaré el vídeo para que vea hasta dónde continuamos ok amigos aquí hemos vuelto a estar aquí en la pantalla de inicio vamos a darle en siguiente ya ha realizado todos los procesos darle en omitir dar en retroceso Y como ven ya aquí no está la opción de omitir en el la red de wifi le vamos a dar en omitir omitir de todos modos vamos a quitar esta opción de proteger pegar los dispositivos le vamos a dar en omitir omitir de todos modos okay, aquí. siguiente como ven ya hemos entrado okay, ya hemos entrado al celular a la pantalla al escritorio hemos okay. entrado la última opción vamos en ajustes Acerca del dispositivo. Hasta abajo, la última opción que es número de compilación. Le vamos a dar siete veces 2 okay. hasta que nos salga, que ya eres un programador. Y amigos, una vez que nos salga ya eh, eres un programador. Nos dirigimos aquí en dice opciones. Salimos de ahí y venimos a la opción al final está la opción del programador y le damos clic, tocamos una opción la que dice desbloqueo de OEM, aquí está, marcamos la casilla, le damos a activar y damos retroceso, nos vamos hasta donde dice copia de este seguridad y restablecer ok vamos a la última opción dice restablecer valores de fábrica okay, aquí ya estamos en los valores de fábrica disculpen por el ruido y es que están haciendo trabajos aquí unos albañiles, pero bueno seguimos aquí, espero que se escuche mi voz ya entramos a dice restablecer valores de fábrica esto va a eliminar toda cuenta que hemos agregado que agregamos una de prueba lo que hemos hecho si no es nuestro correo original para poder desbloquear este celular y quitarle lo que es la cuenta de Google ¿Ok? vamos a darle en restablecer y vamos a darle a eliminar todo el teléfono se va a reiniciar se va a hacer un reseteo de fábrica tardar un poquito y lo voy a dejar y voy a dar pausa al vídeo en cuanto termine continuamos con el vídeo Ok amigos, ya hemos reiniciado el teléfono de fábrica Ya vamos a proceder a configurarlo Vamos a dar en siguiente No omitir Igual aquí este pase ya nos da la opción de omitir de todos modos Siguiente Dar en siguiente esto lo vamos a dar a no emitir. No emitir de todos modos y ya no nos pide la punta de jugo y amigos esto sería todo de mi parte recuerden darle like apoyarme en este canal suscribiéndose también en mi segundo canal suscríbanse y hasta aquí el video nos vemos hasta en la próxima recuerden seguirme en las redes sociales nos vemos adiós